Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento. Soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Autopista de la Costa. El tiempo parece de 25 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. La razón principal por la cual esta misión es tan tardada es por los 10 minutos de esculta que hay que darle a y a Virgil. Así que vamos a hacer esto rápido. Vamos a movernos a puro salto granada para llegar rápido hacia acá. Como puedes ver, no hay pierde. Simplemente es movernos rápido. Y vamos a matar a los Grunts que están aquí en estas torretas, esto puede que, que sea un poco complicado, más cuando por alguna razón tu pistolita no hace su trabajo, pero como puedes ver, lo logramos hacer, aquí podemos gastar todavía dos granadas, así que si quieres hacerlo, usa una para distraer los brutes de allá, y otra para distraer los brutes de allá, y ahora simplemente a puro slide jump, nos vamos a librar todo esto, para que no nos disparen, como puedes ver, recibimos un poco de daño, pero seguimos vivos, Ahora, Bogder y Virgil en este punto tienen que estar en nuestra pantalla en todo momento. Avanzamos de reversa y los estamos viendo, ¿ok? Aquí cruzamos esta línea y seguimos viendo y de la nada giramos y se teletransportan. ¿Qué drogas, ¿Por qué hicimos esto? Porque hay un bug en el cual Virgil se le explota su Pathfinding, no sabe cómo llegar acá. Y básicamente pues te sofloqueas. no puedes acabarlo porque él no llega. Es algo que nos pasó a Tommy Jorge, a Tasher, a Arthur Bloodshore y a mí. Cuando estamos en cooperativo. Pero lo logramos arreglar. Esta es la manera de evitar el bug. Simplemente tienes que esperar a que el ingeniero haga su hackeo. Y nosotros abrimos. Trépate de copiloto tú. Eso hará que el Olifant empiece a caminar un poco antes. Y lo que vas a hacer es empujarlo. Para salvar un poco de tiempo. Igual esto no salva demasiado. Pero pues lo vamos a empujar un poco. Porque todo el nivel. es, Bueno, toda esta sección. Está... Dependiendo del camión Ahorita te voy a explicar más o menos cómo funciona esto Aquí vamos a esperar un poco Porque a veces les gusta lanzarnos granadas a los fan. Y volvemos a empujar aquí al Lollifant Y ahora sí nos venimos de este lado Esta puerta que está aquí Siempre va a haber de estas puertas Al final de cada tramo de la autopista No se va a abrir hasta que el camión llegue ¿ok? Entonces, aunque nosotros lleguemos Solo vamos a estar ahí esperando A que nos abran la puerta Vamos a destruir eso un poco rápido. Y esta puerta, la segunda, no se va a abrir si nosotros no estamos aquí. Son las dos condiciones que van a de ocurrir. La primera puerta, el camión. La segunda puerta, nosotros. ¿Ok? Así que. Aquí no hay necesidad nosotros de adelantarnos. Porque de por sí vamos a tener que pelear con muchos enemigos. Si es que llegamos rápido. Entonces no tiene sentido. Simplemente vamos a esperar aquí a que el camión avance. Para que lleguemos al mismo tiempo que él. Ahora, vamos a esperar que el camión llegue más o menos ahí. Y ahí vamos a empezar a avanzar nosotros. Ahí está. Avanzamos sin ningún problema. Le hicimos solo lo que hace los grunts. Aquí va a haber varios brutes y grunts. Si logras atropellar a alguno, genial. Si no, no te preocupes. A veces hay un brute que tiene el cañón brute. Ten mucho cuidado con ese sujeto. Nos abren la puerta. Y lo que vamos a hacer aquí es dejar esto. Me bajo. Y si... Esa plataforma tiene grunts. Le disparo a la rocket. Si no tiene grunts, no disparo. Tienes que tener cuidado con eso. Vamos a agarrar sus armas y después continuamos. Dos de estas plataformas van a tener grunts. Las demás van a estar vacías. Entonces ten cuidado. Siempre tienes que estar viendo como desde lejito si tienen o no grunts. Esa es la que tiene grunts. Debajo. Súbete. Como la destruimos y volvemos a buscar munición Es importante lo de la munición de, Del field red. Genial, tenemos munición Tenemos todo y tenemos la Rocket ¿Por qué estamos haciendo esto rápido? Porque adelante cuando el camión llegue La siguiente puerta va a tener un buen de insectos voladores asquerosos Entonces queremos Conseguir toda la munición antes de que el camión llegue Para nosotros estar preparados para ellos Dejamos esto aquí Y esperamos Se abre Uno Dos rockets Y ahora simplemente disparamos el fuel rod al aire Rayos me perdí el kiosco Aquí está el kiosco Agarramos bien el kiosco Y aparte la puerta se abre Dejamos que Box se encargue de ellos Si queremos vernos Propus ya le ayudamos un poco Pero no es necesario Venimos de este lado Y vamos a agarrar Más munición de rocket Recuerda no estamos perdiendo tiempo porque el camión Solito avanza Entonces simplemente vimos por este lado Y no te preocupes porque vayan a destruir al, al camión Es algo que puede ocurrir por si no sabías En fácil es prácticamente imposible Pero pues en legendario sí es común que, que destruyan el camión En algunas secciones Aquí no hay de qué preocuparnos solo hay runs Y creo que hay un brute aquí adelante Pero este brute siempre lo matan Porque el menso se pone en medio del camión O si no simplemente ¡Pum! La atropellamos nosotros Excelente, ¿no? Ahora aquí Se abre esta puerta Y seguimos Ignoramos tantito el camión ¿Por qué? Porque van a venir varios Ghosts aquí Entonces estos sí son bastante molestos Dejamos a Bock. Ahí La Rocket Uno Dos Rockets Y simplemente Aquí hay munición de nuevo Como puedes ver Una Dos Tres Cuatro Cinco y agarramos toda la munición. Y ahora sí venimos de nuevo con Bok. La que hace. No te preocupes mucho si tu camión está jodido. Si quieres cambiarlo por ese... Tendría mucho sentido. Honestamente porque nos van a dar un Warhawk mejor. Aquí me voy a bajar yo. Porque estoy recibiendo mucho daño. Entonces. Dejamos que Bok haga su trabajo. Siempre desde lejos. Bok, rifate. Me trepo y ahora sí. Esto es bastante arriesgado, pero veamos qué tal sale, ¿ok? Aquí, como ves, estamos perdiendo un poco de tiempo porque llegamos tarde. No pasa nada. Vamos a agarrar el Warhawk Gauss, pero antes que eso, ya sabes, que de vida. Warhawk con Gauss, Bog, hacemos el intercambio, por favor. Eso es todo. Trepa, tu hermano. Perfecto. Y ahora, ya que tenemos a Vogue aquí, se abrir esta puerta. Y lo primero que vamos a hacer es dejar poquito adelante el Warhawk. Quitamos a Bok. Nos subimos nosotros y matamos al Banshee. Ya que matamos al Banshee, nos bajamos. Quitamos de nuevo a Buck de ahí y subimos. ¿Por qué? Porque Bok es pésimo para matar Banshees, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es matar un Banshee. Y ahora sí venir por acá. Aquí van a venir unos cuantos Ghosts. Dejamos que tanquee el camión mientras nosotros desde aquí atrás... Con, con mucho miedo, si ¿Sí ves que siempre digo sin miedo al éxito, aquí sí. Tenemos miedito. Con miedito dejamos que Bok mate a los ghosts. Bok está más concentrado en atacar al Warhog aliado que ya destruyó que al ghost enemigo. Aquí con mucho cuidado me voy a bajar. ¿Por qué? Porque si me bajo recibo, no recibo daño del, del Manchi y es lo que quieres sobrevivir. Aquí está un poco jodido el, el camión. Desde aquí atrás, ya sabes, dejamos que Buck haga su trabajo. Excelente, Buck, eres un crack. Se nos abre la puerta y repetimos lo mismo. Nos bajamos, quitamos a Buck, nos subimos y ahora vamos a matar a dos Banshees. Batamos dos Banshees Si quieres matar un tercero hazlo Pero yo no lo recomiendo solo con dos Y hacemos de nuevo Regresamos Y ahora aquí Desde lejitos 9, 10 disparos que hay que darle al Great Simplemente nos acercamos Genial, le está dando en, en su núcleo Darle en el núcleo hace que se muera más rápido ese Great Lo que vamos a hacer ya que llegamos aquí Dejamos a Bok. Ahí, si te hace falta vida Agarra paquete de vida Y simplemente, trepate. si te das cuenta No he recargado la Rocket, Ese es importante Y ahora, ya que me giré Desde aquí, matar A lo que venga por atrás ¿eh? Banshees, ghosts Lo que quede vivo Ahora traemos el tanque, ahí hay una torreta Shade La matamos y van a dejar un Warho, un, war un Great allá. Entonces le vamos a disparar desde aquí. Ok, alcancé a esquivar unas cuantas balas. Eso estuvo genial. Vamos a matar al Great. ¿Dónde está? Está ahí. Listo. Y ahora el único que nos vamos a preocupar son de los Banshees, ¿ok? Los Banshees se mueren con dos disparos de tanque. Eh, Torreta Shade. Tal vez debía haberme preocupado primero por el Banshee. Banshee, déjame matarte, por favor. Listo. Esto fue sencillo hasta ahora, como puedes ver. Solo es... De jugar muy a la segura. O sea, tal cual esto es demasiado tardado. No tienes por qué preocuparte. Esta parte es de, de suerte en la conducción. Vamos a empezar a echarnos de reversa aquí. Todo este camino. Y vamos a matar... A... Este... Phantom. Siempre disparándole en su punto débil. Como puedes ver... Si le damos en su punto débil... ¡Oh! Se mueren más rápido. El punto débil son las... Turbinas de las laterales Listo, y viene otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco, excelente Y ese si no me equivoco es el último Tres Cuatro Cinco Muere y por alguna razón estos Ghosts me vienen siguiendo. Quiero pensar que son del primer Phantom que maté. O algo, o no sé que desde hace cuánto vienen. Pero pues sí, son bastante molestos. Ahora, todos estos Phantoms que matamos. Uh, dejan Ghosts sobre todo a la autopista. Entonces a nosotros matarlos, Carga matamos a los Ghosts. Y ya no hay de qué preocuparnos de en esta sección más que de esta torreta Shade. Uh, es súper molesto todos los... Los ghosts Entonces esta es una manera fácil de lidiar con ellos Acá también hay otra torreta Shade Uno Dos Si no hubiéramos matado a los phantoms Aquí habría muchos, muchos ghosts ¿Qué, ¿Cuántos fueron? 10. 5 phantoms de a dos ghosts cada phantom 10, diez, diez ghosts que tendríamos que matar aquí Entonces esto es bastante sencillo Y recuerda No se va a abrir esta puerta Hasta que llegue El tanque Entonces Digo el tanque, el camión Entonces es cuestión de seguir esperando Aquí lo que muchos hacen, o podrías hacer es bajarte Agarrar ese Warhawk Empujar al camión para que llegue No lo sé, un segundo antes O sea, son Son cosas que puedes usar para salvar Un poco de tiempo Aquí vamos a venir Y aquí Ten mucho cuidado, vamos a igual atacar desde lejos Con miedo al éxito Solo matando, disparando desde lejos A los Grunts, a los A los Brutes poco a poco, porque hay un brute con Fuel rod. O sea, no sirve de nada que Nosotros estemos, este, avanzando Si sí, el tanque Se va a tardar, entonces dejamos que el tanque vaya Primero Se muere Se muere Se muere, ups, mira, este vato De aquí, se muere Se muere, dejamos Que se atropelle quien se tenga Que atropellar, oh, oh, ese no se atropelló Aquí tuvimos mala suerte este sujeto que ven aquí vivo es súper molesto porque trae fuel rod. A veces lo atropellan, en esta ocasión no. Este. Vamos a seguir. Ahora, aquí estuve pensando en bajarme a agarrar munición de la fuel rod, pero creo que nada más me faltan dos balas, así que no hay necesidad. Ahora aquí vamos a continuar. Y aquí no recuerdo, ¿era este Warhawk, Sí, era este Warhawk, Vámonos, nos bajamos. Y solo para salvar un poquito más de tiempo... agarramos este. Y venimos para acá, ¿ok? Simplemente esperamos. Es cuestión de esperar. Cosas que puedes hacer. Por cierto, empujarlo. Pero aquí, ten mucho cuidado... ...porque el Scarab le hace daño... ...y nos puede disparar a nosotros. El está bien. Dale. Hacia adelante. Empujando, empujando. Salvando esos preciosos milisegundos, ¿ok? Este de está <ríe> Listo, ya se detuvo. Se nos abre la puerta. ¿Y aquí? ¿Para dónde? Para abajo, hermano. Y ahora, esta parte de aquí... Va a ser este algo complicado okay. Aquí, por lo general Ellos se deberían de teleportear Si no lo hacen No pasa nada Por favor, transportación Ok, ahorita, ahorita lo hacen Para matar a estos sujetos Puedes aplicar la poderosa o la no tan poderosa Simplemente Los agarra golpes eh, Buck, Dare y Virgil no están Uh, por favor amigos ¿Qué quieren que haga para que vengan conmigo? ¡Listo! ¡Ay, genial! Me estaba... Me estaba... Me estaba... Me estaba preocupando Bok, recárgame esta Gracias Vamos a dejar esto aquí Vamos a agarrar la rocket fea la Rocket Fea va para Bock. Bock. Excelente Y nosotros vamos a ir con Rocket Y Fuel Rod, ok Aquí, a ti te hubiera gustado que no se hubieran Tardado tanto en llegar, honestamente Qué asco que se hayan tardado tanto, no pasa nada Le dimos la Rocket a Buck La Rocket Fea, porque es la que tiene menos munición Nosotras tenemos el Fuel Rod Y va a venir este Phantom Este Phantom, fácil de lidiar con él, ok Tú no te preocupes A ver si no me castiga el hocico Disparamos ahí. Disparamos ahí. Roque de ahí, granada. Roque de ahí, recargo. Roque de nuevo. Roque de nuevo. Y ya no la recargo. Mato al del Fuel Rod. Y ubico su arma. Oh, ¿Dónde está este man? ¡Ya vi el arma! ¡Genial! Seguimos avanzando Si nos falta matar enemigos Seguimos No, Buck, eres... Ay, se mamut Ahora, Dare Tú eres mi chica de la recarga, por favor Paquete de vida también Gracias Dame esto Y vamos a hacer exactamente lo mismo lo mismo que hicimos ahorita, lo vamos a repetir. Pero ahora le vamos a dar la Rocket a Dare, ¿ok? Atención. Van a venir varios vatos. Granada, granada. Tal vez la lancé muy muy este, muy antes, no pasa nada. Venimos aquí. Y ahora, recarga eso y vamos a usar la pistolita de esta changa para matar a estos sujetos. mucho cuidado Vamos a ubicar También a todos los snipers que se vienen De este lado No sé dónde carajo quedaron Hay que ubicar siempre a los snipers 3 1, 2 Dame la rocket No sé dónde están los francotiradores Ok, ahí hay uno el otro debería de estar del lado izquierdo. Creo que también se me fue uno. Ahí está, pero ya se murió. ¿O no? Ah, no, no se murió. Solo estaba como en modo tipos. pose eh, Ya está. ¿Dónde está? There. Aquí estás. Dame esto. Muchas gracias. Como puedes ver, solo es cuestión de prepararnos para lo que caiga. Aquí va a venir. Me escondo atrás del caballo. Y espero a que caigan los, los Brutes. Brincan. Una Rocket. Dos Rockets. Aquí estos van a venir, ¿qué hago? Rocket, digo, granada ahí En caso de que lleguen Me, me, me pongo a batallar Contra estos objetos, se muere ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Se muere Se muere Recarga, porfa, me vas a servir Ahora aquí yo ya Nada más quiero que me recargue el arma Que se queda sin tantas balas por favor, muérase buen hombre ¡Hala! Imagínate que, que me hubiera matado eso Buck. Todo bien en casa, amigo uh, Voy a Voy a hacer que me recargue la rocket Aguanten uh, Ten la rocket okay, Hazme un favor Gracias uh, No uh. Uh. Listo Y con esto ya vamos a matar a los que quedan uh. Dos, tres, cuatro. Uh, puedes morir. Muchas gracias. El Brute que queda vivo. Lo podemos matar de muchas maneras. La clásica de intentar que. Que haga su ataque y darle un golpe en la espalda. O simplemente a todas las armas que traemos. Ahora simplemente vamos a venir por acá. Por favor. Ok, honestamente no sé cómo carajo funciona el martillo en el ODST. Funciona muy distinto a como los demás. Vamos a venir por este lado. Seguimos por aquí. Van a venir con nosotros. ¿Pueden, por favor, venir para acá? Véngase, mi hermano. Y con eso acabamos en tiempo para autopista de la costa. Simplemente vamos a colocarnos aquí abajo, por favor. Listo. Eh, la manera más rápida es brincar hacia ahí, por cierto. Y bueno, ya está, tiempo par 25 minutos, lo hicimos a Meite ah, Bueno, espero Espero que les haya gustado y pues ya está Jefe ¿no? Vámonos de aquí